Buongiorno, cari amigo. El giorno de hoy tengo dos invitadas. ¿Cómo te llamas? Sobeida. Sobeida, mucho gusto. El día de hoy vamos a, a sudar un poquito con tres ejercicios. Va a portar, eh, a portar eh, por todo el perrito. Guarda, qué bien. Sí. Magnolia, ¿qué más, Magnolia? ¿Todo sí, bien? Oh, muy bien, muy bien. El día de hoy vamos a hacer. Eh, dos ejercicios Después que ya hemos subido esta, esta montaña Estamos ya poco, estamos un poquito ya cansados sudados Vamos a hacer dos ejercicios Que nos van a ayudar a, a tonificar eh, Nuestro cuerpo ¿Qué ejercicio vamos a hacer? Vamos a hacer el jumping ya Y después del jumping ya Vamos a hacer la sentadilla Con el a fondo atrás ¿Cuántos cuánto jumping ya vamos a hacer? ¿Cuántos quieres hacer? 100 ¿100? Vamos a hacer 100 ¿Qué les parece si hacemos de Hacemos... 4 series de 25 4 series de 25 está bien después hacemos 25 hacemos una pequeña pausa y después vamos con la con la sentadilla, vamos a hacer con la sentadilla vamos a hacer también, vamos a hacer 24 importante, que cada uno trabaje a su ritmo siempre habrán personas que están más fuertes que otras, pero tú trabajas a tu ritmo, muy bien vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad, vamos a mover los hombros los hombros adelante, adelante, atrás. Subo, cruzo las manos lentamente. Toraya, <ríe> espero que este ejercicio no sea mucho, muy fatigoso, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? ¿no? lo importante es hacerlo. Muevo los pies, muevo los pies, muevo los pies. Olvidé traer el agua, pero ahora el agua la, la, la compramos, la compramos. Muy bien. Me muevo un poquito la cintura. La cintura. Cambio, cambio, cambio, cambio. Ok, perfecto. Flexiono la rodilla y giro, giro el tronco. Bonito bonito día, ¿no? Cambio, cambio, cambio, cambio. Perfecto, perfecto, perfecto. Les recuerdo, no podemos hacer actividad física con la barriga vacía. Debemos comer un, eh, un banano. Un, eh, ¿qué, qué, ¿Qué otra cosa? ¿Qué me recomiendas? ¿Una manzana? ¿Un jugo de naranja? ¿Una barra de, de, de granola? cual cosa? Voy a, voy a enviar un saludo muy especial para Andrés Álvarez que nos guarda en Medellín, Medellín, Medellín, Medellín, Antioquia Aquí estamos con toda, con toda la energía Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar con el, con el jumping ya Vamos a hacer, ¿cuánto vamos a hacer? 25 25, vamos a hacer el 26 mejor Porque una más, una más marca la diferencia Cuando tú, cuando tú te empeñas y da uno de más, se ve la diferencia Ok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 7, 8, 9, 10. Perfecto, perfecto. Yo dije que íbamos a hacer 24 y dije que 30. Y bueno, todo este esfuerzo vendrá apagado, todo este esfuerzo vendrá apagado, Bueno, prende un poquito de aire. Aire, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la sentadilla. La sentadilla. Mira, mira, mira cómo, se, mira cómo vamos a hacer la sentadilla. Los pies, al igual medida de los hombros. Voy a bajar lentamente, lentamente, lentamente. Subo, voy a llevar el pie atrás nuevamente adelante voy a bajar lentamente vado atrás nuevamente ok <ríe> lo cogieron no? ¿Cuánto vamos a hacer? vamos a hacer en... vamos a hacer en... 20 20 ok prepárate prepárate 3 2 1 se inicia 1 atrás 2 3 Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Lentamente, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo ahí, me quedo. Uno, dos, tres. Perfecto. Uh. Ah, ¿Cómo se siente, no? Se siente, ¿no? Vamos a hacerlo. Vamos a repetirlo tres veces más. Tres veces más. Esto el primero era como, como un calentamiento. Si lo hago bien, no lo hago bien. ¿Es el segundo, lo hacemos bien. Vamos a iniciar nuevamente. Tú lo puedes hacer. Solamente así o puedes dar adelante. A mí me gusta un poquito la combinación. Me gusta. Uno, dos, ta, ta, cuántos militares. Ok, prepárate. Tres, dos, uno. se inicia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfecto, ah, ah, ya llevamos cuánto, 60, no, debemos hacer cuánto, 100, ya casi, vamos ya casi por la mitad, por la mitad, les recuerdo, todo este esfuerzo vendrá pagado, no sé si mañana o en 15 días, pero vendrá o yo Ese esfuerzo vendrá pagado Lo importante Que tú trabajes a tu ritmo Ok Se va Nuevamente, nuevamente Nuevamente Ustedes lo hacen de frente Yo lo hago así de lado Si la gente me guarda también Va, prepárate 3, 2, 1 Se va ah, Atrás 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Me quedo, me quedo, ahí me quedo, me quedo, me quedo, ahí me quedo. Me quedo. 1 Dos, tres, perfecto. Falta poco, falta poco. Falta poco. Oh, el perro, el perro, vea. Y si más ama la natura. Los animales. Ok, ok. Prendo un poco de aire. Ya hemos hecho 60, ¿no? Vamos, vamos por la 90. Bueno, vamos a hacer la. Vamos a tirar a la última en 40, así ya salimos de eso, ¿está bien? Ok, prepárate. Toma un poquito de oxígeno. Viene el avión, viene el avión. 3, 2, 1, se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un saludo para Andrés Álvarez, ¿no? Andrés Álvarez, ¿cómo va el entrenamiento? Espero que tu mujer. Que tu mujer, tu novia lo haga. Todo este esfuerzo vendrá pagado. Hemos hecho 20, 40. Hicimos Vamos, vamos para 60 en, en las piernas, ¿no? Para las 60. Ok, ok. Prepárate. Un poquito más atrás. 3, 2, 1. Se va. 1, atrás. 2, 3, 4, 5, 6.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 Voy a, ser bueno, voy a ser bueno con ustedes. Vamos a hacer las últimas 20 y terminamos, ¿está bien? Últimas 20 y terminamos, pero toma aire, toma aire, toma aire, toma aire. Ay ay ay. La belleza cuesta, la salud cuesta, la enfermedad cuesta, una buena, una buena vacaciones cuesta, una buena casa cuesta, un buen carro cuesta, toda esta vida cuesta, ¿no? nadie te regala nada nadie nadie nadie si te lo regala debes estar atento porque te lo regala todo es un sacrificio todo es un sacrificio una constancia una dedicación, una disciplina ok vamos a hacerlos eh, vamos a hacer así hemos hecho 60 ¿no? 60 vamos a, yo quiero estamos iniciando el año nuevo vamos a hacer una cosa vamos a hacer 30 Así quedamos en 90 solamente, ¿está bien? Probemos, probemos. Si tú no puedes, te, te paras, pero vamos a probar a hacer 30. Ok, a tu ritmo. Ok. Prende un, un poquito de aire. Va. 3, 2, 1, inicia. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Diez, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 10, yeah. me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Nos quedamos hasta mañana si no, ¿Qué le parece. Baja más, baja más, baja, baja más, baja más. Uno, dos, tres. Por el día de hoy hemos terminado. ¡Ay, ah, no viene acá! Viene viene viene, viene, viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Yo porque soy una persona buena y correcta. El día de hoy, el stretch nos van a hacer a casa. Pilas pues, bueno, el estiramiento lo vamos a hacer a casa. El estiramiento lo vamos a hacer a casa. Porque las veo que están ya cansaditas. <ríe> Les recuerdo, gracias a todos por hacer estos ejercicios para las personas que están iniciando un nuevo año. Nuevo año 2020. Nuevas posibilidades, nuevas metas. Todo lo que tú quieras emprender. Siempre hay que meterle la disciplina, el compromiso, la constancia. Ok, saludo. ¿Cómo te fue, hermano? Bien. Bien. Aida, ¿cómo te fue? Sí. Muy bien, gracias a todos y hasta la próxima. GoPro apaga vídeo.